Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a quienes van llegando. ¿Cómo andan? Qué bueno encontrarles por acá, en el marco de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente y en este viaje que empezamos, en el que nos estamos encontrando en esta primera galaxia, con el equipo de coordinación de esta actualización académica, y está ahí Verónica Weber, buenas noches Verónica, ahí veo algunas tutoras, tutores, coordinadores, bueno, espero que quienes están por acá ya hayan podido entrar a las aulas, están, están empezando a encontrarse con sus colegas para viajar juntos. Y quiero decirles que también esta propuesta se va expandiendo en los entornos tecnológicos y además de todas las propuestas que tienen en las aulas virtuales para estas semanas, también se está armando una movida por acá, por Instagram que dialoga con esta que llevo adelante todas las noches en este primer módulo y para eso les cuento que tienen que acercarse, seguir al perfil edu-bajo tecno-bajo y ahí van a encontrar algunas articulaciones entre lo que está pasando en las aulas virtuales, lo que estamos planteando acá todas las noches y algunos desafíos que van a ir apareciendo por ahí. Y estaba viendo que, que la primera propuesta tiene que ver con hablar de los multiversos acá hay mucho viaje, galaxia multiverso en días en los que nos llegan estas imágenes fascinantes del universo bueno, qué interesante que, que tengamos estas metáforas para inspirarnos para quienes están haciendo la actualización y para quienes no están haciendo la actualización también pero especialmente para quienes están haciendo este viaje, hoy quiero hablar de inclusión genuina, la inclusión genuina de las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas de la enseñanza. Qué titulazo. Y quiero contarles que la inclusión genuina es una, una construcción, una construcción teórica que realicé hace ya mucho tiempo en estas líneas que vengo planteando a lo largo de esta semana y que tienen que ver con poder pensar en ese lugar de las tecnologías en la clase, en nuestras prácticas de la enseñanza. Hace ya muchos años, como 20 les diría, cuando empezaban a generalizarse los... Eh, el acceso a tecnologías de la información y la comunicación en las universidades, en las universidades públicas, donde además de hacer docencia hago la investigación. En ese momento empecé a buscar, junto con Karina León, cuáles eran las prácticas de la enseñanza en las que los docentes, de, por decisión propia, sin que nadie los empujara, ni los estimularan, ni los evaluara por eso, Estaban profundamente interesados en usar internet en esas primeras versiones, usar eh, el correo electrónico en sus clases, poder hacer búsquedas, poder hacer colaboraciones a través de listas de correos, que se estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Y entonces les empecé a preguntar a esos docentes qué era lo que los movía a hacer eso. ¿Por qué? Mientras nosotros... No tenían ni la menor idea de qué estaba pasando. Ellos insistían, por ejemplo, en ir a los laboratorios de las facultades que era donde estaban las máquinas conectadas a internet para poder dictar sus clases ahí. Y las respuestas de estos docentes fueron sumamente importantes para todo mi trabajo de ahí en más. Porque lo que dijeron de una manera muy clara, eh, a viva voz les diría, es que ellos entendían en sus campos disciplinares, en las materias que ellos enseñaban, que las cosas estaban cambiando, que no se investigaba como se investigaba antes, que no se diseñaba como se diseñaba antes, que todo ese cambio que estaba sucediendo en los campos, en las formas de construcción de conocimiento, en las formas de investigación, en las formas de trabajo profesional, ellos querían que aparecieran en el aula. Y, ¿Y por qué digo que lo decían a viva voz? Porque eran muy fuertes en esta posición. Decían, si los modos en que están construyéndose los conocimientos específicos de los campos disciplinares están atravesados por las tecnologías de la información y la comunicación, si yo no doy cuenta de eso en mi clase, entonces... Parecería que estoy enseñando una versión del campo disciplinar anterior, previa, no estoy cumpliendo con mi cometido, que entre otras cosas tiene que ver con enseñar una versión actualizada, contemporánea de esta disciplina. Y ahí fue donde empecé a armar esta idea de que esa era una inclusión genuina, con sentido Permítanme usar esta palabra medio difícil, pero que es la precisa, con sentido epistemológico. La inclusión de tecnología reconocía los atravesamientos de las tecnologías de la información y la comunicación en general, pero especialmente de Internet, en las formas en que se construía el conocimiento. Y no daba lo mismo ponerlo que sacarla. Y no se hacía por moda, no se hacía por presión, no se, no se hacía se por una razón que era totalmente propia y, y producto de una comprensión muy profunda y crítica a la vez de las y los docentes. Entonces ahí fue cuando empecé a decir... Hay inclusiones que son efectivas, que se hacen por la fuerza, porque nos obligan, porque es moda, porque es tendencia, porque está, porque el colegio recibió o compró. No era este caso. Estos docentes querían, querían trabajar con tecnologías porque tenían esta comprensión y esta comprensión refería a lo que estaba cambiando. En una seta, segunda etapa de la investigación, ya a principios de la década de 2010 me planteé la misma pregunta en relación con las y los docentes que cuando llegaban en el nivel secundario las máquinas de conectar igualdad hacían una apropiación muy temprana. Eran los que decían, sí, yo, nosotros ya estamos haciendo algo y yo quiero agarrar esto y quiero... y entonces... Fuimos a ver con un proyecto que se llamó La trama de Conectar Igualdad y cuya publicación está disponible qué pasaba en esas aulas en las que muy tempranamente los docentes decían, sí, tenemos esta oportunidad, vamos a trabajar con esto. Y hablando una vez más con esos docentes y mirando sus prácticas, aparece un nuevo sentido de la inclusión genuina. Estos docentes dicen la tecnología, fíjense que en términos eh, temporales coincide con el libro de esa red del que les hablé ayer Estos docentes dicen, eh, estos chicos y estas chicas ya viven en un mundo que es distinto Van a ir a buscar trabajo y van a, tener, van a necesitar hacer un currículum digital Van a tener que aprender, saber usar ciertas aplicaciones Pero además... En otro orden de cosas, estos chicos y chicas en algunos casos están accediendo a la literatura por primera vez. Vienen a la escuela y a partir de que tienen la máquina piden libros para sus hermanas y para sus hermanos. Porque esta se está convirtiendo en una oportunidad también para la familia en términos de, de expansión de cuestiones que tienen que ver con lo cultural estos docentes decían yo no me voy a perder esta oportunidad porque no voy a permitir que mis estudiantes se la pierdan porque esto es un derecho y estos chicos tienen que aprender porque eso es lo que va a ser la marca de la inclusión. Y ahí empecé a hablar de la inclusión genuina en este momento donde ya no era la generalización de internet en la universidad sino que era la generalización de los dispositivos en la secundaria, del sentido cultural de las tecnologías, de la inclusión genuina de tecnologías en las prácticas de la enseñanza. Entonces la inclusión genuina se convirtió como en una categoría de dos caras. Ahora bien, y no me quiero extender demasiado, cuando estos docentes en los dos momentos de la historia hacían estas inclusiones genuinas, en las que creían, en las que tenían una profunda convicción. Las prácticas de la enseñanza no eran más sencillas, a diferencia de lo que había prometido la tecnología educativa a lo largo de toda su historia. Eran más complejas, les decía en estos días, no es lo mismo trabajar en el pizarrón con la tiza que tener que armar una escena donde... Eh, los chicos tienen una computadora cada uno con todo lo que eso implica, y rompen nuevos contenidos, nuevas preocupaciones, nuevos desafíos, por ejemplo, el, el evidente que es todos los chicos y las chicas buscando cosas al mismo tiempo, validando si lo que estamos diciendo es efectivamente cierto, creando con la maravilla que trae eso, es otra escena. Es otra escena. Desde una perspectiva didáctica, la propuesta no es más simple, es más compleja. Hay que hacer recreaciones de la práctica de la enseñanza a partir de la inclusión genuina de las tecnologías. Y entonces aparece como este tercer sentido, que es el sentido didáctico de la inclusión genuina. Cada vez que miro, entro a un aula y veo que se está usando la tecnología, me pregunto, ¿es una inclusión genuina? Me lo sigo preguntando, muchas veces la tecnología irrumpe en el aula, pero de nuevo, de modos que son efectivos, está, está, está a disposición, eventualmente sirve, como decía Edith Litwin para ilustrar o sirve para ejemplificar, pero no necesariamente está entramada en esa perspectiva que tiene que ver con las formas de conocer, que tiene que ver con los sentidos culturales de un momento de la historia y que tiene que ver con los sentidos didácticos, por todo lo que altera y todo lo que nos lleva a repensar. No es algo ad hoc, es algo que se mete en la trama y nos exige crear pedagógica y didácticamente algo diferente. Solo para cerrar quiero decir esto. Esta categoría es una categoría de investigación construida en el marco de una investigación. en la que dialogué y observé con muchísimos docentes, estudiantes, directivos. Y quiero decir en este sentido que lo mejor que nos puede pasar es que las inclusiones se den para que podamos identificarlas, para que ustedes puedan documentarlas y que, para que con esto podamos construir muchísimas otras categorías de análisis que den cuenta de los escenarios actuales de la enseñanza y el aprendizaje. Esta es, este es solo un ejemplo. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Y recuerden, en el marco de las propuestas de la actualización, seguir también aquí en Instagram a edu edu-tecno- edu muchísimas gracias por estar ahí les mando un gran gran gran abrazo